las bullas del día todo lo que acontece en las redes sociales y, y el mundo lo pasamos aquí las bullas del día hoy de nuevo enfócame el amplio no han llega los compañeros señores Liz no se sabe dónde está Liz yo no sé de qué buscarla Sí, después de las elecciones dije que ese palo fue duro. Dicen aquí, las bullas del día, arrancamos con todo lo, lo que aconteció, eh, todo lo que pasó en el Trabucazo 2020, la manifestación que se llevó a cabo ayer en la Plaza de la Bandera, donde estuvimos presentes ahí, en el día de ayer, 27 de febrero. Señores, algo apoteósico. ¿Eh? Me ¿Eh? van a esa foto para como, va a hacer daño a la manifestación. Señores, ayer se dio cita a todo un país en la Plaza de la Bandera. Debo darle las gracias. Ahí. Debo darle las gracias a todo el personal y los organizadores de Somos Pueblo RD. Que nos dieron un trato magnífico ayer en Santo Domingo, muy ordenado, son personas capaces para manejar un acto de esta magnitud. Somos pueblo, muchas gracias, nos trataron, mira, ayer estuvo con, con el primo mío, Meca, que estuvo allá, sí, también me lo encontré allá. No sabía que una persona podía comerse un pica pollo de seis piezas, él solo. Sí, Meca logró hacerlo ayer. Se rompió un récord, pues yo me como dos. Hablando, pero Meca no habló. Señores, eh, ayer se dio cita, una foto ahí tomada a las 8 de la mañana, cuando estaba llegando la gente. Parece que la producción aquí está haciendo daño. Porque eso era a las 8 de la mañana que estaba. Si tiene que mostrarme la foto, ¿cómo es? Pónmelo la foto de las 3 de la tarde. Para que Pimentel no se caiga muerto aquí. Ah, ok. Ok, todavía, todavía falta, no, pero eh, fuera de coro y fuera de relajo, eh, ya República Dominicana ha despertado en cuanto a, mani a manifestaciones de esta magnitud, ¿Entiende? Porque usted vio ahí, mira, ahí está Juan Luis Guerra, yo, eh, yo, me, puse, yo me puse nervioso cuando vio a Luis Guerra, ¿eh? No, porque un artista de esa magnitud que le pase por el lado a uno, más grande, es más grande, me dio un cólico cuando lo vi, el más grande merenguero, ¿entiendes? Y se dio cita ayer, Ay, yo pensaba que cuando vi toda esa jipeta que era Danilo, se complicó la cosa aquí, eh, pero no, muy bien, muy humilde Juan Luis Guerra, saludó a todo el personal que había ahí, y imagínate, no, no tiene ni una de la que ahí tiene, eso así la gente le dio una bienvenida muy agradable, ahí vemos dos drones que dijeron que estaban porque aquí hay, hay una prensa desinformativa en este país dijeron que estaban prohibidos los drones ahí hay, ahí hay dos, no lo prohibieron y aparte de Juan Luis Guerra, estaban muchos artistas incluyendo Vaqueros Rita Indiana señores los, y los misterios <risa> Rita Indiana y los misterios estaban había muchos artistas, ahí estaba Sergio Carlos también, un saludo a nuestro amigo Sergio Carlos, que me conoció era a mí, por, lo, por los reportajes de, que ha utilizado de el programa, de programa a, a su Antinoti. También ahí estuvo nuestro amigo Vaqueró. Vaqueró está como ido de. <ríe> Vaqueró está como raro. Sí, pero no, tuvieron mucha celebridades. Ignacio el abogado estuvo ahí. José María Cabral, el cineasta, estuvieron presentando todo lo que fue el acto en la tarima. Estuvo Milagro Germán también, muchas celebridades, los merengueros que se dieron cita ahí también, que me sorprendió verlo ahí, eh, o sea, Miriam Cruz, Eddie Herrera, estaba también Pavel Núñez, muchas celebridades en, en apoyo a esta manifestación de Somos Pueblo, una organización, hubieron muchos personas dando agua gratis, mucha gente mareada, el 911 estaba ahí también dando, incluyendo los mareados fui yo también, que sabe que uno de aquí nunca ha visto tanta gente. Sí, la, los militares, un saludo a la policía, gente muy educada, ¿entiendes? Gente muy educada, a la DGC también haciendo un trabajo un trabajo de orientación, la gente que estaba perdida, la policía, cuando eh, mucha gente para comer, la policía lo orientaba, fue un trabajo en conjunto, no tanto la gente de Somos Pueblos, sino también eh, la policía, el ejército, también cuando se vieron un par de acercados de, de personas discutiendo y cosas así, y ellos iban y lo orientaban, que también fueron parte de, de, de la organización de, en la Plaza de la Bandera. Señores, tenemos que coger conciencia y saber elegir los políticos. Señores, hay que saberlo elegir. Y el que venga que se porte bien. bien, porque le va, le, le va a tocar cuatro años de candela.